Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Estoy también aquí con Maya, que es nuestra inteligencia artificial venida del futuro, encargada de transmitirnos su particular visión sobre cada uno de los temas que iremos discutiendo. Hola, estoy muy emocionada de estar en el programa. Aunque soy una robot, tengo muchas emociones. Hola, bienvenida Maya. Gracias por estar con nosotros. Queríamos centrarnos en este episodio, en el sector de la moda. Como todos nuestros oyentes sabrán, el sector de la moda es un sector que ha sufrido especialmente durante la reciente pandemia de COVID-19, en gran parte debido a que muchas de las tiendas que antes eran físicas a día de hoy o durante muchos meses han estado cerradas. En el sector de la moda se suele hablar de cuatro grandes retos. El primero gira en torno a la personalización. En concreto, Boston Consulting Group estima que una experiencia de compra personalizada y dirigida aumenta un 40% las probabilidades de que el consumidor gaste más de lo que había planeado en un principio. Podemos pensar si esto es bueno o es malo, pero lo cierto es que para el comercio es algo positivo. En cuanto a la de clientes, podemos hablar de un aumento de un 20% cuando personalizamos el, el, el, la oferta, eh, o incluso podemos hablar de que una personalización aumenta un 30% la facturación de las empresas. Se estima que a día de hoy las empresas de este sector invierten un 0,7% de sus ingresos en personalización. Entonces, está previsto que esta cifra aumente razonablemente y considerablemente hasta un 18% en los próximos tres años. Eso en un retailer estándar pero en los demás de más alto nivel se estima que llegue hasta un 30%. Otro de estos grandes retos es lo que se viene a denominar el digital, es decir, el physical frente al digital, es decir, las tiendas tradicionales de moda donde pues, entras por la puerta, te atiende un vendedor o no y te llevas la prenda puesta, y el digital, que es el comercio electrónico. Se estima que en el Reino Unido, Buhu subió sus ventas online un 45% durante el COVID y en España se estima que esta cifra es en torno al 24%. Otro de estos grandes retos es acortar el time to market, es decir, el tiempo entre que se diseña o se concibe una prenda hasta que esta prenda está en las estanterías y puede ser eh, comprada por los consumidores finales. McKinsey, Estima que los eh, más eh, grandes o los mejores en este aspecto son capaces de llevar sus prendas desde la concepción hasta las estanterías entre 6 a 8 semanas, mientras que la media en la industria está en torno a las 40 semanas. Esto, evidentemente, aporta una gran ventaja a aquellos que pueden aportar este tiempo de cara a llegar a sus consumidores más rápido. Por último, otro de estos grandes retos es reducir la huella ecológica y más en un mundo donde a día de hoy estamos viendo que el cambio climático y la crisis energética empiezan a hacerse patentes. El Banco Mundial estima que el 20% de las aguas de vertido vienen de la industria de la moda y el 10% de las emisiones de carbono. Se estima también que se recicla menos del 1% de la ropa que usamos y sin embargo el mercado de ropa de segunda mano sube de 28 billones de dólares en 2019 a 80 billones de dólares en 2029, es decir, dentro de 8 años solo en Estados Unidos. Para ligar de algún modo estos grandes retos con las opciones que ofrece la inteligencia artificial a día de hoy Estamos aquí con Adriana Gallego. Adriana es informática de formación, pero camaleónica de vocación. Su trayectoria profesional tiene mucho más que ver con los problemas del día a día del negocio que con ceros y unos. Adriana trabajó durante más de una década en Adolfo Domínguez, donde se dedicó a resolver los retos operativos en áreas tan diversas como finanzas, operaciones, producto, ventas, marketing... Y a navegar, en última instancia, a un sector que, por definición, necesita reinventarse varias veces al año, como es el sector del retail de moda. Adriana tiene una visión 360 de la realidad de las empresas, lo cual le permite comprender en mucha mayor profundidad los entresijos de cualquier compañía. En la actualidad es Chief Customer Success Officer en Siling, donde ayuda a las compañías a alcanzar sus objetivos de negocio apoyándose en técnicas de inteligencia artificial y machine learning. Adriana es capaz de cerrar la brecha de comunicación que a menudo existe entre tecnología y negocio, traduciendo estrategias, necesidades y conceptos complejos en proyectos accionables en tiempo y forma para cumplir con los objetivos comerciales. Hola Adriana, bienvenida al programa. Hola Germán, hola Javi, hola a ti también Maya. Buenas tardes Adriana, gracias por estar con nosotros hoy. Adriana, cuéntanos un poco más acerca de lo que hacías de Adolfo Domínguez. Y bueno, por supuesto también de lo que haces a día de hoy. Pues la verdad Germán es que diez años, bueno diez años y medio, en realidad en una empresa dan para mucho. Yo fui cambiando muchas veces de departamento, entonces no sé ni por dónde empezar. Digamos que mi primer puesto en Adolfo Domínguez fue un puesto con mucho contacto directo, tanto con departamentos de diseño como con proveedor, pero de ahí ya salté a la parte más relacionada con el control. Eso sí, en diferentes áreas, porque al final estuve unos años en financiero, después en operaciones, después en producto y retail, y al final, pues más, mucho más relacionada con, con el departamento de marketing en, en mi último puesto. Entonces, todos esos departamentos por los que pasé, pues me dieron una, una perspectiva muy 360 grados, como comentabas tú, de lo que es una empresa de moda. Y pude aprender muchísimo. Siempre compuestos muy enfocados a, a analítica y, y a mejorar el negocio, pero que también siempre había un, un componente de tecnología, ¿no? de qué podíamos hacer a nivel tecnológico para mejorar ese departamento. Y ya al final de mi trayectoria en Adolfo Domínguez, pues tuve eh, la gran oportunidad de montar desde cero el departamento de, de analítica avanzada. Esto fue porque en 2017 empecé a estudiar un máster en en Business Intelligence y Big Data y me di cuenta de que se podían hacer muchas cosas utilizando los datos de la mejor manera posible. Así que todo mi afán en ese momento fue por, por intentar hacerlo en la empresa en la que estaba porque le veía muchísimo potencial. Y bueno, yo creo que, que el paso totalmente natural de, del mundo de los datos es la inteligencia artificial, porque al final los datos son la gasolina de los algoritmos. Entonces, por eso estoy ahora mismo en Sailing porque después de ver el grandísimo potencial que tienen los datos, ahora me doy cuenta del grandísimo potencial que tiene la inteligencia artificial para, para poner patas arriba a cualquier negocio. Y en Siling precisamente estoy aprovechando todo ese conocimiento transversal que, que adquirí en los años anteriores para trabajar mano a mano con los clientes. Como Customer Success Manager pues los, los acompaño durante los proyectos y me aseguro de que todo lo que se está haciendo a nivel técnico de verdad resuelve las necesidades de, de negocio que ellos tienen. Y espero ayudar en ese puesto especialmente a las empresas de moda porque es el, el sector que yo más conozco y en el que más puedo aportar mi granito de arena. Sí, me ha gustado mucho eso que has comentado de poner patas arriba el negocio porque al final es lo que estamos observando, ¿no? que la inteligencia artificial tiene la capacidad de transformar Cómo se, cómo se está ejecutando, cómo está sucediendo un determinado negocio afectando a partes nucleares y, y completamente, ya no aportando un beneficio económico pequeño o lateral sino realmente transformando cómo se ha diseñado el negocio desde el principio y esto lo estamos viendo pues en, en algunas empresas que ahí están despuntando, ¿no? Sí, es una tecnología que es exponencial y que también te permite acceder a modelos de negocio que no habrías pensado antes porque operativamente eran inviables. Y Adriana, antes en la introducción nos comentaba Germán que los grandes retos de, de la inteligencia artificial ahora mismo para las empresas de retail eh, sería la parte de la personalización, el, lo que comentaba Germán del digital, o sea, el mundo físico de las tiendas físicas contra el digital y el e-commerce, el acortar el time to market, el reducir la huella ecológica. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito más sobre, sobre todos estos retos que has detectado tú? Sí, pues la verdad es que ya los ha comentado muy bien Germán, pero bueno, vamos a ahondar un poquito más. Y al final los retos tienen mucho que ver con cómo son los clientes ahora mismo y cómo han cambiado los hábitos de consumo en los últimos años, sobre todo en el último que hemos vivido. Ahora mismo los clientes son hiper exigentes. Y están acostumbrados, yo creo que todos nos hemos acostumbrado a unos niveles de personalización inauditos y a tenerlo todo al momento. Todos usamos Netflix, todos usamos Amazon, todos usamos Google y nos hemos acostumbrado a ese nivel de servicio y a ese nivel de personalización, entonces eso es un reto para las empresas de moda el tener que también personalizar para adaptarse a un cliente que, que ya exige eso. Y que exige unos time to market muy cortos. Luego por otra parte también se trata de, de un cliente que busca experiencias porque ya prácticamente lo ha vivido todo, ya lo conoce todo y busca que le den algo diferente y algo emocionante. Y por otra parte, en los últimos años hemos vivido un auge del online sin precedentes. El, el COVID no ha hecho otra cosa más que acelerar ese paso hacia el online. Clientes que no se habían planteado comprar nunca online ahora son clientes asiduos del de e-commerce. Y esto, claro, plantea también retos asociados a este auge del online. Por una parte está que las devoluciones de este canal son muchísimo más elevadas porque al final todos lo hacemos, ¿no? Si tenemos alguna duda, pues me compro dos tallas O si no sé qué vestido me gusta más, me compro los cinco Y ya me los probaré en casa y luego devolveré Esto implica unos gastos considerables Y claro, hay, hay un reto Y por otra parte También esa contraposición entre lo físico y lo digital ¿Cómo hacemos que lo físico sea igual de atractivo? Para compensar esa, esa falta de conveniencia Que a lo mejor supone desplazarse hacia la tienda Luego, por otra parte, eh, otro reto al que se enfrenta las empresas de moda es que ha aumentado muchísimo la competencia. O sea, la competencia es brutal. Entonces tienen que ser muy, muy eficientes en, en todos sus procesos, tanto cómo manejan el stock como cómo hacen todo internamente para poder seguir ahí, para poder seguir compitiendo. Y también necesitan diferenciarse, que, que de verdad los clientes los vean como una opción. Y por último, un reto muy, muy importante que creo que ya es algo más social que tecnológico es la sostenibilidad. Como comentaba Germán, es una de las industrias más contaminantes del planeta y, y no se puede seguir así desde luego. Sí, muy, muy elocuente. Eh, está claro que, bueno, el fin de semana pasado estaba participando yo en, en un hackazón y bueno, participando como, como mentor, de, mentor del área TIC. Y la verdad, que una gran parte de las soluciones que se estaban proponiendo estaban precisamente centradas en torno a la sostenibilidad, el, el, la reutilización de los recursos, etcétera, porque estamos llegando a un punto en el que estamos llegando a un punto de nuevo retorno. Y ese punto no lo podemos atravesar, ¿no? porque será, será muy malo para todos. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver estos retos? Yo tengo varios casos de uso que me vienen a la mente conforme vamos hablando, como por ejemplo pues una cinta transportadora asegurando y haciendo fotos asegurando que, que todo el producto es de buena calidad y tal pero, pero ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Pues la verdad es que casos hay muchísimos y cuanto más investigo sobre el tema, más casos de uso encuentro pero por ejemplo relacionados con los retos de los que hablábamos ahora mismo, en cuanto a personalizar las interacciones pues la inteligencia artificial nos permite Personalizar absolutamente todo lo que hagamos con el cliente y esto uno a uno o sea ya no estamos hablando de grupos de clientes como se hacía antes sino que para cada cliente tener una interacción diferente enviarle una promoción diferente por email que tiene que ver pues con, con lo que la ha comprado últimamente eh, hacerle recomendaciones diferentes en la web o incluso personalizarle hasta la propia web que cuando entre en la web pues lo que vean ellas sean las, las prendas que Probablemente más le vayan a gustar por cómo es ese cliente, por, por sus hábitos de navegación o por sus compras. Incluso hasta las fotos se pueden llegar a personalizar, o sea, mostrarle fotos de, de su talla y no una única talla, una foto genérica para todas las tallas. Hasta los precios también, podemos tener un, un, precios dinámicos con precios diferentes según, según cómo sea cada cliente, según si es más a las promociones o si compra más en full price. Luego otra cosa es mejorarle la experiencia a ese cliente, ahí también la inteligencia artificial puede ayudar mucho, por ejemplo con, con búsquedas visuales, con búsquedas por voz, al final es facilitarle la vida, que le sea muy fácil encontrar lo que quiere y que, y que lo pueda buscar de la manera que, que le apetezca y que pueda escribir pues si quiere un vestido rojo con flores amarillas y un volante en el bajo pues que eso se le reconozca y realmente le, le muestre ese vestido. El otro día precisamente estaba con unas amigas en, en Zara y hablando de esto de, de facilitarle la vida al cliente, descubrí una nueva funcionalidad que no sabía ni que tenían. Entramos en la tienda y yo les estaba enseñando en, en el móvil, mirad, este es el, el vestido de corte asiático que me gusta y de repente veo que me dice, ¿quieres saber dónde está situado el, el, este vestido en esta tienda? Y me estaba el, señalando justo una zona de la tienda. Digo, esto es súper práctico la verdad y hacia ahí deben ir las empresas hacia hacerle la vida más fácil a los clientes luego en cuanto a cortar el time to market pues aquí hay muchas cosas que se pueden hacer para para ser más eficientes por ejemplo a la hora de diseñar se le puede eh, hacer un diseño colaborativo con los diseñadores de manera que la inteligencia artificial le haga propuestas basadas pues en, en redes sociales en lo que ve que se está llevando etcétera y esto Ahorra muchísimo tiempo en los procesos de diseño También en, en temas de, de etiquetado, por ejemplo Para los departamentos de e-commerce Lo que les permite subir antes los productos a la web Hay muchísimos casos de uso, la verdad Sí, en ese sentido, bueno, desde styling desde Yo soy diseñador, no soy diseñador de moda Pero sí que hicimos un... Sí que estuve trasteando con estas inteligencias artificiales Haciendo un pequeño experimento y, y me di cuenta de, del potencial que pueden tener las inteligencias artificiales incluso en la parte de, de diseño, ¿no? Porque, porque bueno, en ese experimento yo lo que hacía es a través de una inteligencia artificial, un, una red neuronal antagónica me parece que era, Germán sabe más de la parte técnica, <ríe> igual me equivoco, pero... Bueno, al final es un par de redes neuronales que una se dedica a crear y la otra a clasificar. Pero no es, no es importante ahora, sigue, sigue. Sí, sí. Bueno, ya voy aprendiendo estas cosas. La cuestión era que, que yo, a través de unas palabras clave, eh, le pedía a esa inteligencia arti artificial que me generase diferentes imágenes. Y esa inteligencia artificial puede estar alimentada, pues por lo que comentabas tú, Adriana, o sea, puede estar alimentada por, por las redes sociales, por las imágenes que, que son tendencia ahora mismo, o, o por, las, por, por imágenes de otras prendas... Eh, que en el pasado esa misma marca diseñó, que, que eso hace que, que precisamente esa marca no pierda su estilo. ¿no? Y lo que hace es generarte una serie de imágenes que para el diseñador le ayuda mucho a inspirarse luego para hacer esos diseños finales. A mí realmente como diseñador me sorprendió porque creo que va a revolucionar la forma en la que desde la parte de diseño se empiece a trabajar todas estas cosas. Y ahí hay un reto muy importante, hay un problema muy grande en el sentido de que antes, claro, las marcas tradicionales sacaban cuatro temporadas, cuatro temporadas a, cuatro al, al mercado. Y ahora con todo este fenómeno de la moda rápida, hay empresas, hay marcas que son capaces de sacar hasta, el otro día leía, hasta 52 temporadas por, por año. Entonces, claro, esto supone una carga de trabajo y un estrés a los diseñadores que enorme. O sea, yo conozco a gente que, que ha trabajado en algunas marcas y dice que tienen que trabajar a destajo para generar nuevos modelos, nuevas, nuevas, nuevos patrones gráficos, nuevas, nuevos diseños, que muchas veces se les acusa ¿no? de que unas marcas se copian a las otras y, y todo este tipo de cosas. Había ejemplos muy interesantes, ¿eh? yo estuve leyendo varios ejemplos, como por ejemplo el que tenía Balenciaga, que precisamente había sacado una colección basada en anteriores, en anteriores colecciones, o Tommy Hilfiger, que habían sacado una, una colección basada en con IBM, habían sacado una colección basada en lo que era tendencia en ese momento y en, y en sus tendencias habituales de como marca. Sí, yo he leído el caso de Tommy Hilfiger y es muy interesante porque los propios diseñadores decían que habían llegado a determinadas combinaciones que les habían asombrado y que probablemente solos, sí, sin esa ayuda o esa colaboración con la inteligencia artificial, no habrían podido llegar. Y también hay algo muy interesante en esto, que es que al final la moda también se convierte en algo mucho más inclusivo. Porque si puedes recopilar datos de lo que en realidad la gente quiere, ya no vas a tener ese sesgo de lo que le gusta al diseñador. Porque al final hay siempre, siempre hay un sesgo, el estilo propio del diseñador o lo que a él le gusta vestir, pues va a determinar un poco sus colecciones. Pero si esas colecciones vienen más determinadas por, por la voz del cliente, ese sesgo lo eliminas. Me ha resultado muy, muy curioso que hables de, de eliminar sesgos gracias a la inteligencia artificial cuando precisamente ahora está bastante en boga ¿no? el, el tema de, de darnos cuenta de que la inteligencia artificial introduce sesgos en base a los datos. Pero y tenía curiosidad por saber cómo iba a evolucionar esa conversación porque de hecho me, me parece muy interesante lo que acabas de comentar, sí. Eh, bueno, yo creo que está claro cuál es el caso de uso favorito de Javi, eh, pero tenía un poco de curiosidad por saber cuál sería tu caso de uso favorito, Adriana. O sea, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has estado viendo? A ver, yo creo que esto, ya que hablamos de sesgos, <ríe> mi caso de uso favorito viene un poco sesgado por lo que a mí me gusta. Yo soy una persona que si todo se pudiese controlar por voz, o sea, es que hasta pondría el microondas por voz. Entonces... Claro, a mí el caso de uso que me gusta son los asistentes de estilo. Pero cuando hablo de asistentes de estilo no me estoy refiriendo al típico chatbot que estamos acostumbrados. No, no. O sea, yo quiero un asistente de estilo de verdad. Y que yo pueda hablar con él y le diga, oye, eh, si me pongo este pantalón con este otro, eh, ¿cómo me queda? Y me entienda y me responda. O incluso cuando estoy comprando online en una marca que, que, que, que pueda hablar con él por voz, no escrito... Y que me aconseje sobre la talla que debo coger, pues conforme es mi cuerpo o con los colores que me van a ir mejor para mis ojos o para mi pelo, algo así de avanzado me gustaría a mí. Sí que he visto que algunas empresas están, están empezando a hacer cosas por este estilo porque se está avanzando mucho en las técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Sí, el tema de los chatbots eh, o asistentes digitales va ah, súper interesante porque... Eh, es, un, es una de las primeras tecnologías de inteligencia artificial que ha empezado a irrumpir en el mercado en masa y a día de hoy estamos empezando a ver lo, los primeros cadáveres de esa irrupción ¿no? o sea, hablaba hace un par de días con, con gente de Gartner y me decían que el 90-95% de los chatbots o asistentes digitales han fracasado en entregar el valor que habían prometido por muchos motivos y uno de ellos es eh, pues falta de, de experiencia en la parte de procesamiento del de lenguaje natural y otra es precisamente eso que comentabas tú, Adriana, que es que no quieres un chatbot que te diga, que, o sea, que le preguntas algo y te suelta una página web y ya te vas a la página web y te apañas. No, o sea, lo que quieres es realmente un asistente digital, es decir, un, un tipo de autómata o de o, bueno, idealmente una persona o sistema que está contigo y te va mentorizando en esas decisiones, ¿no? Y eso evidentemente es muchísimo más complejo que el grueso de los chatbots que estamos viendo a día de hoy. Sí, mucho más complejo a nivel técnico y, y también requiere mucho la, la implicación del personal de la empresa, que es el que tiene el conocimiento y se lo tiene que transferir a esos asistentes, porque al final ese asistente tiene que ser como un personal shopper de la tienda. Sí, y yo, bueno... Aunque, evidentemente, el reto de, de los asistentes de diseño en, en moda me parece súper interesante, también hay un reto que yo creo que es fundamental que, que es el, en cuanto al e-commerce, sobre todo. O sea, a mí... Yo lo he sufrido en mis carnes, y nunca mejor dicho, el hecho de comprarte una prenda por internet y que luego cuando te llega a tu casa no tiene que ver nada con lo que, con lo que tú has visto, ¿no? Y, y creo que hay soluciones súper interesantes para eso, ¿no? Los espejos virtuales o, o cómo... O cómo a través de la visión por computador podemos, podemos ver cómo una prenda eh, quedaría sobre nuestro propio cuerpo. Que no tiene que ver tanto con las tallas porque cada uno tenemos un cuerpo completamente diferente. Hay gente que tiene los hombros más anchos o las caderas más estrechas. Eso tiene que ver mucho, creo que eso es muy interesante, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con la personalización. Tiene que ver también con, con acortar ese time to market porque nos ahorramos, nos ahorramos sesiones fotográficas. Eh, tiene que ver también con la sostenibilidad porque nos ahorraríamos las devoluciones. Exactamente, sí, además ahí hay, hay, he visto como diferentes marcas lo están haciendo de diferentes maneras Pues hay marcas que lo que hacen es generar fotos en cada una de las tallas Para que ya el cliente pues vea más o menos cómo le va a quedar según su talla Otros crean avatares en los que tú pues, te estás viendo en la cámara de tu teléfono con, con esa prenda puesta o incluso espejos inteligentes, ¿no? Hay muchas maneras y desde luego es un, un nivel de personalización altísimo y acaba con, con una de las plagas, de, o bueno, por lo menos le, le pone un poco de freno a una de las plagas del online, que es el altísimo porcentaje de devoluciones. Sí, de hecho, hace, bueno, este fin de semana pasado también me comentaba, me comentaba mi pareja que fue a comprarse una barra de labios y claro, pues por el tema de, de, del COVID, ¿no? Eh, la barra de labios no la podían abrir, entonces tuvo que escoger la barra de labios en función de una paleta de colores fría sin ver ni tan siquiera el color real de esa barra de labios porque no la podía abrir y mucho menos evidentemente probársela, ¿no? Y, y bueno, estamos viendo como algunas marcas de maquillaje precisamente están apostando por probadores virtuales yo creo que en un principio para resolver este problema en el mundo del e-commerce, pero con, con la situación sanitaria actual, esto ya va más allá de, del e-commerce, va a un, a un aspecto higiénico, ¿no? a un aspecto que incluso está empezando a suceder en el ámbito físico. Yo creo que, que hay también, eh, si me permites Adriana, la pregunta es ¿y, ¿y por qué no se está usando ya esto? Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que para que no estemos viendo ya estas soluciones? Pues yo creo que sobre todo es porque hay un grandísimo desconocimiento de, de lo que se puede hacer con inteligencia artificial, de las tecnologías que se pueden aplicar, de los diferentes casos de uso, por lo que es muy necesario hacer una evangelización a este respecto. ¿no? Las empresas necesitan formarse a este respecto. Por otra parte, también creo que muchas empresas lo ven como algo que está muy lejos de ellos que solo los, los grandes pueden hacer que es una empresa mediana o pequeña es algo que es totalmente imposible cuando en realidad en, en españa por ejemplo en el sector de la moda vemos ejemplos o, o en europa de empresas muy grandes como zalando como asos como zara que, que son líderes en aplicar inteligencia artificial en, en sus procesos y de cara al cliente pero también hay otras empresas más pequeñas que están haciendo muchas cosas por ejemplo se me viene ahora a la mente el ganso o en el sector de moda de segunda mano, Micolet, que son empresas de un tamaño mucho más pequeño, pero que en cambio pues, están adelantándose a otras más grandes en cuanto a aplicar estas tecnologías se refiere. Entonces, por eso creo que es muy importante que las empresas conozcan, primero, que se puede hacer, segundo, que es algo que está a su alcance y tercero, que, que no es algo tan difícil como se imagina. Por eso nosotros, dentro de Siling, pues estamos haciendo una serie de talleres con algunas empresas, algunas empresas de moda también, para ver qué casos de uso pueden existir dentro de la, de la empresa en, la, en los que la inteligencia artificial pueda ser una ayuda. También estamos ahora mismo pues, elaborando un informe de, de todas las aplicaciones eh, de la inteligencia, bueno, de todas no, pero ya, van, ya hemos encontrado más de 60 aplicaciones de inteligencia artificial dentro del mundo de la moda. Esto es porque consideramos que. Que ese, que ese desconocimiento es una, es una barrera muy grande al crecimiento de las empresas. Y Adriana, hay un hay un tema, bueno, estamos hablando mucho de retos de negocio, pero yo creo que ahora mismo hay un reto que nos afecta a todos y que después de lo del COVID cada vez somos más conscientes, que es el tema de la, de la sostenibilidad, ¿no? Y, y a veces yo entiendo que seguramente estos retos eh, sean los más difíciles de, de, de resolver y, y me gustaría que nos hablases un poco sobre esto, ¿no? Sobre qué retos reales puede haber detrás de la inteligencia artificial, más allá del, del greenwashing, ¿no? Que hacen muchas marcas, sino que qué retos realmente accionables o qué puede hacer la inteligencia artificial para, para resolver este problema. No sé por qué me imaginaba, Javi, que me ibas a hacer esta pregunta, porque la verdad es que esto de la sostenibilidad es un debate que, que solemos tener muchas veces en Siling, y bueno, ya sabéis lo que opino yo. Que es, que es un tema que va mucho más allá de la tecnología, que tiene unas implicaciones sociales en el mundo de, de la moda importante y que tendría que haber un cambio en los hábitos de consumo. No obstante, sí que es verdad que hay cosas a, a, a nivel tecnología y a nivel inteligencia artificial que podrían ayudar mucho aquí. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de las devoluciones, pues al final toda esa logística inversa tiene una huella de carbono que no es para olvidar. También, si los departamentos de diseño aciertan mucho más, nos volvemos a evitar esa logística inversa porque va a haber menos sobrante en las tiendas, porque se va a diseñar lo que realmente el cliente quiere comprar. Si se gestiona el stock de una manera inteligente también y se envía a cada tienda las prendas que más posibilidades tiene de vender esa tienda por la ciudad en la que está o el barrio en el que está, también nos evitamos muchos gastos de transporte y por lo tanto mucho CO2. Luego también he visto otros casos de uso que, que son muy interesantes, aunque creo que todavía son muy nuevos. Por ejemplo, se podría llegar a ajustar la luz de las tiendas en función del tráfico. Entonces, si a alguna, algunas determinadas horas hay muy poco tráfico, pues esa luz se puede atenuar para que se gaste menos luz, algo que también es sostenible. Pero bueno, la verdad es que es un, es un tema complicado y que tiene muchas implicaciones. Sí, bueno, también comentaba al principio del programa que eh, se, a día de hoy se recicla menos del 1% de la ropa que usamos que es la verdad que una, una medida bastante dramática ¿no? porque el 99% acaba en la basura, acaba en vertederos, es horrible eso. Y estamos viendo como últimamente está habiendo mucho auge de comercio electrónico de, de ropa de segunda mano. Micolet es el caso que conocemos nosotros y lo conocemos bastante de cerca y conocemos bien sus retos eh, pero también eh, no me acuerdo si era Javi o Antonio que comentaba hace un par de días otras marcas que también están poniendo en marcha sus propios eh, mercados de segunda mano para reciclar y volver a darle una nueva vida a esa ropa que han vendido una vez, que alguien se la ha puesto durante una semana a lo mejor y luego eh, ya no la va a usar nunca más, entonces la reciben de vuelta y la vuelven a poner a la venta para darle una buena, nueva vida eh, Adi, tú conoces esos casos un poco mejor que yo, ¿no? O sea, ¿te, ¿te acuerdas un poco más de eso? Sí, esto la verdad es que implica nuevos retos respecto a la moda tradicional Porque al final tenemos que tener en cuenta que estas empresas de, de segunda mano Lo que tienen es muchísimas referencias, pero que, que tienen un stock único es decir, si estamos hablando de que Zara a lo mejor de, de un modelo hace 10.000 abrigos, pero es un solo modelo, con una sola descripción, con una sola foto, etcétera, Pero de 10.000 abrigos que puede tener Nicolette, esos 10.000 abrigos son 10.000 abrigos totalmente diferentes entre sí, con composición diferente, con talla diferente, con, con una foto para cada uno. Entonces, claro, ahí eh, pues ya entramos en temas de, de eficacia y de, y de buscar automatizar todo lo que se pueda, porque si no esas empresas pueden morir de éxito. Y de hecho, con el coronavirus, pues tuvieron unos incrementos de venta enormes porque la gente se dedicó pues, a hacer limpieza de armario ya que estaban en casa. ¿no? Entonces, claro, todo esto permite a esas empresas escalar su modelo de negocio. Claro, precisamente esa variedad ¿no? que hay en las prendas de segunda mano, en vez de, en vez de suponer una, una debilidad, puede ser una oportunidad. ¿no? Si, si, si trabajamos esa personalización que hablábamos antes, al final el tener tanto stock de prendas únicas si se gestiona bien a través de, de la automatización pues puede hacer que también, oye, lleguemos a clientes únicos al final se trata un poco de redefinir lo que entendemos por economía de escala no o sea, la, la economía de escala en el mundo de la moda es lo que nos ha permitido eh, tener ropa barata, preta por ter que hace pues 200 años era impensable y también redefiniendo lo que entendemos como economía de escala, en este caso automatización de procesos, quizá es lo que nos permita también llegar hacia una moda un poco más sostenible. ¿no? Desde luego está claro que algo tiene que cambiar en el, en el sector. De manera anecdótica hay una central eléctrica en Suecia, que como parte de su combustible utiliza toneladas de ropa que provienen de, de desechos de H&M. Esto es una auténtica locura. Sí, eso me recuerda... Yo hace un año vi una noticia que decía que, que en Bangladesh eran capaces de predecir los colores de moda que iban a estar en la temporada del año siguiente por, por el color de, por el que se, se teñían los ríos. ¿no? O sea, a eso me refería que esto es... Estos retos eh, no los podemos obviar porque al final la, el, el sector de la moda es, es, es el segundo más, más contaminante y, y, y tarde o temprano la, la, las marcas se van a tener que enfrentar a, a todos estos retos. ¿no? Sí, está, está claro que no solo las marcas sino como humanidad nos vamos a tener que enfrentar a estos retos si queremos seguir viviendo ligeramente parecido a como hemos vivido hasta ahora. Por, por concluir un poco, eh, Adriana, has comentado hace un rato que estabas terminando de preparar un informe acerca de los casos de uso de inteligencia artificial en moda. Quería que nos contaras un poco más sobre ese informe y qué es lo que, qué es lo que estás viendo, dónde crees que puede haber valor, cómo crees, contanos un poco más acerca de ese informe. Pues mira, el informe empezamos con alrededor de unos 40 casos de uso ...que yo más o menos conocía por, por mi experiencia en el sector... ...y ahora mismo ya hemos superado los 60... ...y cuanto más tiempo invertimos, más casos de uso aparecen... ...o sea que eso lo que es, un, es un claro indicativo de, del grandísimo potencial... ...que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Y para la mayoría de los casos estamos encontrando ratios... ...estamos encontrando ejemplos de, de empresas... ...porque lo que queremos hacer es, en ese informe... ...sobre todo bajarlo al terreno... Y, y enseñarle a las empresas que tienen unos beneficios, claro. Sin embargo, sí que hay algunos casos que son tan novedosos que, que ni siquiera hemos encontrado algún ejemplo de empresa que lo está aplicando, algún ratio. Pero aún así lo vamos a poner igual para que, para que se vea ¿no? cómo va avanzando esto y que cada vez se pueden hacer más cosas. Y probablemente en poco tiempo ya haya una noticia de una empresa que lo esté haciendo y, y ya se pueda cuantificar el, el valor de negocio. Esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? de que al final hay mucho desconocimiento y de que las empresas necesitan saber, por lo menos conocer las herramientas que tienen a su alcance para solucionar los, los retos que, a los que se enfrentan ahora mismo. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Al final, uno de los mayores problemas que nos encontramos a la hora de, pues, de poner en práctica soluciones de inteligencia artificial o de, o de ofrecerlas tan siquiera es el, el gran desconocimiento sobre esta tecnología que hace que con frecuencia eh, mucha gente no sea ni tan siquiera capaz de imaginar que, que hay una solución que hay una solución y que, y que se puede poner en marcha Pues... bueno, eh, Adriana, oye, muchísimas gracias por por todo este, por toda esta sabiduría por todo este conocimiento que nos está transmitiendo y por, por estar aquí con nosotros Queríamos terminar esta sección con el test de Turing y para ello pues vamos a invocar a Maya. Pues estamos aquí de nuevo con, con Maya, que quiere, que quiere hacerte una serie de preguntas para ver si, si realmente estamos ante, ante una persona o, o eres una impostora, eres una, una inteligencia artificial. Entonces, si quieres, pues comenzamos y tú nos vas respondiendo. Luego Maya nos dará un veredicto, a ver qué opina. Perfecto. Ok, venga, pues vamos allá. ¿Qué me dirías para demostrarme que eres un ser humano? Pues probablemente te diría que tengo emociones y tú no, pero claro, has comenzado presentándote como un ser virtual que tiene muchas emociones, entonces ya me has dejado un poco loca. Y sí que es verdad que las emociones también se pueden fingir, tendría que verte los circuitos para ver si realmente estás sintiendo o no estás sintiendo. Así que yo creo que te voy a contar mi vida amorosa y entonces ya vamos viendo. Porque de lo que sí que estoy segura es de que las máquinas son mucho, sois mucho más racionales y seguramente tomaríais mejores decisiones. Dime, sin pensarlo, lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes las siguientes palabras. Inteligencia. Asociar ideas. Creatividad. Dar a luz cosas nuevas o algunas que ya existen, hacerlas de una manera más novedosa, por ejemplo. Futuro futuro. Es pues algo que todavía no existe, pero que debían, deberíamos estar ya preparándonos para él. No, perdona, no preparándonos, sino que deberíamos crearlo, conseguir que ocurra aquel que, que nosotros queremos. ¿Cuándo crees que llegará lo inevitable y las inteligencias artificiales dominemos el mundo? Pues yo creo que cuando nos demos cuenta de que solo estáis aquí no para dominar el mundo, sino para quitarnos trabajo y para que nosotros podamos ser más humanos. Yo, por mi parte, si nos quitáis trabajo, os dejo dominar todo lo que queráis. ¿Con qué sueñas? ¿Sueñas con ovejas eléctricas? No, no, con ovejas eléctricas no. La verdad es que sueño con todo aquello que me gustaría hacer si tuviera más tiempo libre, por ejemplo, sueño con bucear, sueño con aprender cosas que no me van a servir nada para mi trabajo, pero que me gustan, como decoración o restaurar muebles, con viajar más, con leer, con todo eso que se supone que vosotros no hacéis y nosotros sí. Aunque, claro, igual resulta que vosotros también lo hacéis. Interesante. Suponiendo que aún empleas ese método rudimentario para adquirir conocimientos, ¿qué libro me recomendarías? ¿Qué libro te recomendaría? Vale, ya sé. Hay un escritor canadiense que me gusta mucho, que ya me he leído varios libros de él y me, y me encanta, que se llama Malcolm Gladwell, y de ese escritor te recomendaría Blink. Creo que en castellano lo han llamado algo así como inteligencia intuitiva. Entonces habla un poco de cómo tomamos esas decisiones que a veces tomamos en un segundo, qué es lo que pasa por nuestras cabezas. ...cuando algo nos lo dice la intuición y no sabemos exactamente por qué... ...pero tenemos claro que debemos actuar de una manera... ...y creo que te va a venir muy bien porque así vas a entender un poco... ...cómo pensamos los humanos... ...y luego hace unas semanas empecé un libro nuevo... ...que se llama Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro... ...y que también habla un poco de qué diferencia a los humanos y a las máquinas... ...todavía no lo he terminado así que tire contando... ...porque igual también te interesa... Fantástico Adriana, pues muchas gracias... Y vamos a dejar que Maya piense un poco y que nos dé su veredicto. Sí, Adriana ha pasado el test y dentro de poco podrá aspirar a convertirse en un androide inteligente como yo. Ah, muy bien. <risa> un placer haber charlado contigo, Adriana. Espera, espera que ahora te voy a preguntar yo algo a ti, ya que estamos. Porque antes decías que venías del futuro, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad. Maya, ¿cómo es la moda en el futuro? La ropa de dentro de diez años será de telas de lindo color y antifaz que se adaptarán a cada uno perfectamente como si fueran una segunda piel. Se combinarán con sacaleches, pulseras y collares dorados a sí mismo. Pues me dejas alucinada, la verdad. Por una parte por lo de los sacaleches, que no lo acabo de entender, pero cuando hablas de esos tejidos que se adaptan, la verdad es que yo me había imaginado algo parecido. Yo más bien pensando en los colores que se adaptan, porque me encantan las, las prendas muy versátiles, entonces me encantaría tener, por ejemplo, un abrigo con un tejido inteligente que yo pudiese elegir según el día que tuviese el color del abrigo. Y así solo tener un abrigo. Y, y cubrir todo el armario, ¿no? O sea, incluso si algún día me apetece ir con un estampado atrevido de estos que nunca compramos porque sabemos que se lo vamos a poner una vez en la vida, pues ahí está mi abrigo inteligente. Así que, no sé, me has dejado un poco alucinada porque aquí... A ver si al final sí que voy a ser un androide, ¿eh? Lo del sacaleches también me ha dejado bastante sorprendido, vamos. Y no me estoy dando sí. a imaginar un vestido así... Pero no creo que vaya muy desencaminada, ¿eh? o sea, al final aquí de lo que nos está hablando Maya es de, de, de todo lo relacionado con los wearables, de... Bueno, nos lo ha contado un poco a su manera, pero, pero creo que también, claro, lo interesante si nos imaginamos la moda del futuro, es que tenemos que ver un poco el potencial de, de, de la convergencia entre todas las tecnologías, ¿no? O sea, por un lado la parte de inteligencia artificial combinado con, con los nuevos materiales, por ejemplo, que, que nos permitirían eh, adaptar esa ropa, yo qué sé, estéticamente, no, la, la, la, los estampados que aparezcan en la ropa, eh, en algún material que podamos decidirlo, o incluso la, ya me, bueno, voy a decir la, la propia forma de la ropa o el corte que se pudiera adaptar de alguna manera. O sea, eh, en la convergencia entre todas esas tecnologías y el mundo de los wearables, que, que puede ser ya ropa inteligente, me parece que hay mucho potencial, ¿eh? No creo que haya malla de en encaminada, no. Bueno, habrá que ver esos wearables cómo se plasman. ¿Son móviles metidos dentro de una pulsera como los nuevos smartwatches o son sacaleches? ¿Será, será interesante ver el futuro. Yo siempre digo que, que tengo curiosidad por saber en qué seré analfabeto cuando se cuando tenga 80 años. Y, y, lo, y lo veremos, esperemos. Adriana, ha sido un placer estar contigo. ¿Algo que quieras comentarnos como, como conclusión? Hombre, que sí que si ya nos ponemos a soñar con el, con el futuro de la moda, yo quiero hacer un par de peticiones a ver si alguien me escucha y lo hace. Que Primero yo quiero diseños personalizados, que las marcas que más me gustan me manden un email diciendo Adriana, conocemos tus gustos, este diseño es para ti exclusivamente. Y por otra parte, por favor, espejos inteligentes en todas las casas. <risa> Para probarme las cosas de online de manera virtual. <risa> Ahí lo dejo. Pues yo creo que no tardaremos mucho en ver en ese futuro. Eh, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer estar con, con vosotros, Adriana y Javier. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Tan solo recordar a nuestro público, a nuestros oyentes que si tienen interés en temas de inteligencia artificial en moda, como ha dicho Adriana, estamos preparando un informe acerca de casos de uso y sus beneficios, así que pasaos por la, nuestra página web que está en sailing.com donde podréis ver estos contenidos y otros contenidos de valor para eh, identificar las oportunidades que hay en inteligencia artificial en el mundo de la moda. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Hasta la próxima.